En el libro, cuando llegamos al capítulo 7, estamos en lo que sería el séptimo chakra, Sahasrara que le llaman, que sería el punto donde el alma se une con el espíritu, según las tradiciones de Oriente, y es un punto de disolución, de disolución del ego. Entonces, claro, cuando hablamos de disolver el ego, podemos entrar en una crisis, porque ¿cómo, es, cómo, uno, cómo puede dejar uno de ser uno mismo, no? Si cuando nace, eh, todas las personas nacemos y nuestros padres, o lo que sea, nos dan un nombre. Entonces uno siempre se identifica con el nombre que tiene, o con el sobrenombre, el apodo que te da la vida, o con el nombre artístico, en el caso de los artistas. Vamos, lo que quiero decir es que todos, de alguna manera, construimos nuestra personalidad a partir de un nombre. Entonces, es, esto es lo difícil, ¿no? de decir ¿Cómo puedo disolver el ego y a su vez vivir en la sociedad? Y hay como un conflicto, y simplemente es como tener los dos modos, ¿no? y, y de lo que se trata es de, por un momento, dejar de, dejar de lado, pensar como que no, nadie te dio ningún nombre, no tienes nombre. Y simplemente dejar de lado todo lo adquirido y pensar como, soy un ser con conciencia y no tengo límites, quiero decir, el aire que... ...que está aquí, eh, lo estoy compartiendo con, con el árbol, lo estoy compartiendo contigo... ...o sea, realmente estamos unidos, ahora mismo esto es parte de nosotros... ...o sea, la energía acá está, está toda mezclada y realmente estamos dentro de un globo que es la Tierra... ...y cuando me refiero a que no hay límites, es que no hay límites... ...es que los límites los, los pone la mente humana... ...nosotros mismos somos los que decimos planeta Tierra, eh, no sé, árbol... Tal. el árbol existe es él es está aquí, nosotros físicamente lo vemos aquí, pero a nivel vibracional, el árbol está tan conectado con, con el sol como nosotros como, como cualquier animal lo que te comentaba es que si, aunque sea por un pequeño momento por unos segundos sería ideal uno podría vivir ese momentazo de disolución del ego, pero no sería perder tu, tu personalidad ni tu ego, porque es complicado. Pero si por un momento no tienes nombre, no tienes forma, te olvidas del cuerpo, estás presente, olvidarte de todo lo adquirido, simplemente ser, existir, respirar, es que eres Dios o Diosa, como lo quieras llamar, porque ahí el lenguaje y la mente están... Mezclándose, o sea, eres todo. No hay límites. Los límites te los pone el condicionamiento social adquirido a partir del momento del nacimiento, a través del lenguaje, de la clasificación, de la fragmentación. Pero realmente no hay límites entre tú y yo, no hay límites entre el planeta y el sol, no hay límites entre nuestra galaxia y la galaxia más lejana.